Pues resulta que ahora que Europa volvió a abrir sus puertas En la lista de países, México no está incluido Se le considera un país no seguro Y bueno, pues Así como dicen aquí en México desconocido Pues quizás sea una forma para aprovechar Y hacer viajes cortos y seguros por nuestro país Pero si querías ir a París a Barcelona o a Berlín, pues tendrás que esperar, los únicos países que pueden entrar a Europa son Argelia, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Tailandia, Túnez, y el único país de América Latina es Uruguay que puede entrar. Esto por los casos en aumento que hay en nuestro país y en otros países, consideran que no es seguro que entremos, así que ellos se lo pierden y si tienes pensado viajar, pues hazlo con forma, de una forma muy planeada, de forma segura y sí hay que seguir estas recomendaciones de México desconocido, pues de viajar por nuestro país, por donde se pueda, ¿no? según sea el semáforo naranja o amarillo según se vayan levantando las restricciones, pero por lo pronto Europa considera que México no es un país seguro para visitar a Europa, pues qué triste, se lo pierden, eh, esta búsqueda, este tema ha generado búsquedas importantes, es uno de los temas más buscados en Google, en la Ciudad de México y el Estado de México, el que mexicanos no pueden viajar a Europa, y esa es la razón por la cual estamos haciendo este video, para que te enteres Vamos a poner la lista de países que si pueden entrar, lo vamos a poner abajo en este video. Y pues bueno, si viajas por el país o si haces algunos trayectos cortos cercano a tu ciudad, pues compártenos cómo, cómo te fue. Y pues mientras esperemos a que abran las puertas a los mexicanos a Europa.